El libro de Esther, capítulo 5 Tres días después, Esther se vistió con sus ropas reales y fue a situarse en el patio interior del Palacio Real, frente al Salón del Rey. El rey estaba sentado en su trono real, en el Salón del Rey, frente a la entrada. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el patio interior, se ganó su aprobación, así que actuó favorablemente tendiéndole su cetro. Entonces Esther se acercó y tocó el extremo del cetro. El rey le preguntó, ¿Qué pasa, reina Esther? ¿Qué quieres? Te lo daré, tanto como la mitad de mi imperio. Esther respondió, Si le place a su majestad, que el rey y Amán vengan hoy a una cena que he preparado para él. Trae a Amán de inmediato, para que podamos hacer lo que Esther ha pedido, ordenó el rey. El rey y Amán fueron a la cena que Esther había preparado. Mientras bebían el vino, el rey le preguntó a Esther, «¿Qué es lo que realmente pides? Se te dará. ¿Qué quieres? Lo tendrás. Tanto como la mitad de mi imperio». Esther respondió, «Esto es lo que pido y esto es lo que quiero. Si el rey me mira con buenos ojos y si le place a su majestad conceder mi petición, y hacer lo que pido, que el rey y Amán vengan a una cena que les prepararé. Mañana responderé a la pregunta de su majestad. Cuando Amán se marchó aquel día estaba muy contento y satisfecho de sí mismo. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del palacio y que no se levantó ni tembló de miedo ante él, Amán se enfureció con Mardoqueo. Sin embargo, Amán se controló y se fue a su casa. Allí invitó a sus amigos. Una vez reunidos ellos y su esposa, Ceres, Amán se explayó sobre la cantidad de dinero y posesiones que tenía, y sobre la cantidad de hijos y sobre cómo el rey lo había hecho tan importante al promoverlo por encima de todos los demás nobles y funcionarios. Además de todo eso, continuó Amán, fue la única persona a la que la reina Esther invitó a venir a una cena que había preparado para el rey. También he sido invitado por ella a comer junto al rey mañana. Entonces dijo, pero todo esto no vale nada a mí mientras sigo viendo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio. Su esposa Ceres y sus amigos le dijeron, Haz que se levante un poste de cincuenta codos de altura. Luego, por la mañana, ve y pide al rey que se haga empalar a Mardoqueo en él. Después, Serás feliz mientras vas con el rey a la cena. A Amán le pareció un buen consejo, así que hizo colocar el poste.